Número 3 consiste en trabajar en las propiedades de los clips. Vas a dar un clic aquí donde está posición. Antes que nada, en la línea de tiempo, vamos a elegir este esta pantallita que está aquí. Damos un clic para seleccionarla. Se va a abrir el panel de control de efectos y clic donde dice posición. En la parte inferior, aquí tranquilamente puedes cambiar el, el punto pivot. Yo lo voy a poner aquí en un extremo. Por defecto, viene en la mitad. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Algo súper interesante. Mira, es esto que está acá. Mira, tiene un pequeño fundido, pero lo voy a dejar por ahí más o menos. Bueno, lo voy a mover al principio. ya. Voy a colocar una, eh, una rotación aquí. Damos un clic en el, en el relojito. Voy a mover un poco más esto que está acá y voy a dar otro clic aquí. Voy a dar un clic aquí para moverme el primer fotograma posición y lo vamos a rotar desde acá entonces cuando esto se mueva se va a mover en opacidad pero también se va a mover en rotación ok entonces voy a mover la cabeza lectora barra espaciadora presionar y ahí tienes ese otro efecto que también te funciona muy bien te recuerdo que tienes un montón de pantallitas y puedes aplicar realmente las propiedades en los scripts los que tú quieras